Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, empezamos hoy una serie de capítulos dedicados al sistema de frenos de un coche de inercia de competición. Como siempre, la mayor parte de los conceptos son aplicables al, al automovilismo, pero nos vamos a centrar en nuestras modalidades. Para todas las explicaciones, nos vamos a referir al que sin duda es el sistema un poco estándar en competición, que es el sistema de frenos de disco de accionamiento hidráulico, con un doble circuito de, de frenos y con repartidor de frenada. Existen algunos casos, eh, por ejemplo, pues hay gente que utiliza discos de accionamiento mecánico, más bien por una cuestión de economía, de que son más, más económicos, aunque la verdad es que los hidráulicos han bajado mucho, mucho el precio. En alguna ocasión hay gente que utiliza frenos de tambor, por aquello de que utilizan a lo mejor pues en categorías grandes, en categoría GX, utiliza pues, un eje de un coche que venía con tambores y los adapta. Pero en general lo, la, la tendencia y lo más deseable es utilizar, eh, lo que os digo, cuatro frenos de disco hidráulicos. Al igual que hicimos en la dirección, vamos a ver un poco cuáles son las características más deseables de un buen sistema de frenos y luego vamos a ir recorriendo cada uno de sus componentes teniendo en cuenta estas características para poder diseñar un buen sistema de frenos para nuestro coche de inercia. Un sistema de frenos debería de ser... Eh, lo primero debería, ser, debería estar duplicado. Siempre tenemos un sistema de frenos para el eje delantero y otro para el eje trasero, o podrían ir en diagonal, digamos, con los frenos cruzados, pero de tal manera que si nosotros rompemos un latiguillo y perdemos presión en el circuito hidráulico siempre tengamos la otra mitad del circuito hidráulico intacto para por lo menos poder parar en un arcén y no estrellarnos porque andamos sin frenos. La segunda característica que tiene que tener es eh, que tiene que tener una adecuada capacidad calorífica. ¿Y eso qué es? veremos en próximos capítulos que el mecanismo de, de frenada lo que hace es transformar la energía cinética que llevamos en calor. Ese calor hay que disiparlo a la atmósfera. Pues bien, esa disipación no es instantánea sino que va poquito a poquito. Nuestro sistema tiene que estar dimensionado de tal manera que sabiendo más o menos la cantidad de calor que vamos a generar, tenga la capacidad de absorber ese calor durante el tiempo necesario para poder disiparlo. También tiene que ser un sistema potente. Evidentemente, necesitamos una potencia para poder detener nuestro vehículo desde una alta velocidad hasta una baja velocidad en poco espacio de tiempo. Veremos que eso está relacionado con el coeficiente de fricción de, del mecanismo entre la pastilla y el disco y de la desmultiplicación que nosotros aplicamos a la fuerza de nuestro pie hasta que llega a las pastillas, hace una serie de palancas que multiplican la fuerza de nuestro pie. De nuevo, la potencia tiene que ser la adecuada, ni mucha ni poca. Eh, si nos pasamos de potencia, va a sufrir el siguiente apartado, que es la modulabilidad, que es la capacidad que tiene que tener el sistema para regular, hacer un ajuste fino de la intensidad de la frenada que queremos hacer. Si tenemos un sistema potentísimo, pero que tiene muy poca modulabilidad, muy poco tacto, será un poco on-off, será como un interruptor, o frenas a tope o no frena nada. Entonces lo que vas a lograr es bloquear las otras ruedas, derrapar y desde luego no hacer una frenada efectiva. Por eso la modulabilidad y la potencia un poco van en, siempre en, en conjunto y hay que mirarlas un poco a las, a las dos a la vez. Y la última característica que hay que pedirle a un buen sistema de frenos es eh, que sea ajustable, que tengamos un repartidor de frenada que nos permita ajustar la potencia de frenada entregada al eje delantero y al eje trasero, que como veremos es distinta, eh, tenemos que generalmente frenar más con el eje delantero que el trasero y necesitamos distintos métodos para poder ajustar esta mmm, potencia de frenada a la, el agarre eh, disponible en cada uno de los ejes en función de la transferencia frontal de, de pesos que tendremos. Pues nada, vamos a empezar a ver cada uno de los componentes del sistema de frenos teniendo siempre en cuenta estas características. Nos vemos en el próximo capítulo.